Hola, muy buenas al canal de Tecnologeando.com. Estamos empezando, así que si te sirve de ayuda el vídeo, dale like, suscríbete y comparte. De esta manera me ayudas a llegar a más gente y seguir subiendo contenido. Se ha lanzado el blog que se ve en pantalla, donde añadiré información adicional sobre los vídeos que iré subiendo. En este vídeo vamos a ver cómo crear una wallet o monedero con Metamask, que es una de las más utilizadas actualmente por su gran compatibilidad con otras redes. También veremos cómo conectar la plataforma PancakeSwap en la M&M por excelencia de la Binance Smart Chain. Lo primero que tendremos que hacer es ir al apartado de extensiones de nuestro navegador. En este caso yo estoy utilizando Chrome, pero está prácticamente para cualquier navegador. También está disponible para Android y iOS. Así que buscaremos Metamask. Y elegiremos la primera opción que vemos en pantalla. Así que añadiremos a Chrome. Abriremos extensión y empezará la descarga. Se descarga, no ocupa mucho, así que se descarga bastante rápido. Y seguimos abriendo lo que es la extensión y veremos el, el zorro de MetaMask que ya nos sigue con la mirada. Y le daremos a empezar. En esta ventana veremos que podemos importar un monedero ya existente que podamos tener. Y en este caso lo que vamos a hacer es crear un monedero nuevo. Así que le daremos a crear monedero, nos preguntará consentimiento, yo en este caso digo que sí, y ya directamente eh, nos solicitará una contraseña. Esta contraseña será la encargada de darnos acceso al inicio de sesión de nuestra wallet cada vez que queramos acceder a ella. Le daremos a crear y aquí vamos a detenernos un poco porque este paso es el más importante de todos para crear nuestra wallet. La frase de respaldo secreta como dice Metamask o bien la seed phrase, es la encargada de poder realizar backups y restauraciones de nuestra wallet en otros dispositivos. Sabiendo esto, tenemos que tener cuidado y que no caigan malas manos estas palabras. Entonces, lo más recomendable es guardarla, apuntarla en papel y boli, en dos, tres, cuatro sitios, lo que preferáis, y guardarlo en varios, en varios lugares diferentes de vuestra casa o en diferentes sitios que vosotros podáis acceder, para así, si en algún momento lo perdéis en un sitio o se extravía, tener un respaldo de seguridad de vuestra Wallet, ya que sin la frase semilla no podremos restaurar nuestra Wallet y podremos perder todo el capital que hemos invertido en ella. Tampoco queremos que caigan manos de terceras personas, ya que tendrían el control absoluto de nuestra Wallet. Una vez aclarado un poco qué es la frase semilla y para qué sirve, seguiremos con el proceso de crear la Wallet. Así que revelaremos la frase secreta y como he dicho antes la anotaremos en papel y boli. Aquí simplemente tendremos que poner la frase semilla en el orden correspondiente eligiendo las palabras que ya nos pone en pantalla y le daremos a confirmar. Con esto tendríamos nuestra wallet completamente funcionando con la blockchain de Ethereum. Así que como lo que queremos es que trabajen con la Binance Smart Chain tendremos que cerrar estos mensajes, le daremos a cancelar y esta es la pantalla que siempre veremos. Aquí está la red de Ethereum y nosotros nos iremos a RPC personalizado y en esta ventana es donde añadiremos la red de Binance. Yo me voy a mi post que tengo los datos para poder acceder, para poder añadirlos. Vamos copiando y pegando. Si buscáis en Google Binance con Metamask os aparecerán los datos. De todas maneras yo dejaré en la descripción del vídeo el post de mi web donde explico detalladamente cómo crear la wallet y un poco más de información detallada, le daremos a guardar y ahora sí que tenemos completamente conectada nuestra wallet o monedero a la Binance Smart Chain como vemos ahora nos aparece BNB, aquí anteriormente aparecía ETH que es Ethereum así que para terminar el vídeo lo único que vamos a hacer es dirigirnos a la plataforma de PancakeSwap y mostraros cómo podemos conectarnos y utilizar nuestra wallet Así que buscamos PancakeSwap en Google, nos aparece el primero y accedemos. Vamos a ir a Metamask un momento y tenéis que quedaros con la numeración de la wallet vuestra, que está en Metamask. vale. Así compararemos ahora Connect Metamask y veis termina con la misma numeración que nuestra wallet y siempre aparte nos tenemos que fijar que nos esté conectando donde queremos conectarnos. Conectaremos para confirmar el contrato y ahora sí que sí tenemos nuestra wallet Metamask completamente configurada para trabajar con la blockchain BSC y la plataforma PancakeSwap. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido de ayuda, muchas gracias y hasta luego.